Hasta ahora no tengo respuesta, es lo que estoy reclamándole más bien a él. No me ha contestado la nota donde lo he invitado a venir. Y es más, como me he quejado a ustedes por medios de comunicación, no ha venido. Ni siquiera mandó a su equipo técnico a discutir con nosotros. El 6 de junio el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas invitó al gobernador de La Paz, Félix Pazzi, a una reunión para el día 14 de junio, con el objetivo de atender las demandas que hizo llegar el gobernador paseño al presidente Evo Morales. Sin embargo, Félix Pazzi no se hizo presente hasta la fecha para explicar de dónde y por qué está solicitando el 4% de coparticipación tributaria. No es viable porque eso va a afectar a quién, a quién le quiere quitar a Tarija quiere quitarle, a Oruro quiere quitarle, a Santa, que, que sea honesto y que diga a quién quiere quitarle para tener ese 4%, porque la torta es el 100%, se ha distribuido, no, no ha sido nuestro gobierno la distribución.